¿Qué es esto del social commerce? Eh, ¿Por qué es interesante poner en marcha iniciativas de este estilo? Luego nos meteremos a detallar cuáles son, las, desde mi punto de vista, las, las dimensiones de social commerce. ¿no? Eh, hasta aquí, seguramente, estaremos más en ese plano estratégico, más de alto nivel que os decía. Y luego nos meteremos en la harina, ¿no? ¿por dónde empezar cuando uno empieza a trabajar en social commerce? Eh, este aspecto de la medición que es tan decisivo en cualquier, eh, en cualquier dimensión del marketing digital. Eh, hablaremos también de la construcción de marca y el social commerce porque las actividades en, en comercio electrónico en general, ¿no? en marketing digital también en general, siempre se asocian a la, eh, a la, a la obtención de resultados concretos de conversión, de venta. ¿no? Pero no podemos olvidar que para vender para vender eh, con más efectividad, con más, eh, con más eh, eficacia, y, también, para la acción de, de, de una actividad de venta que sea, que, que, tenga, que sea más rentable, necesitamos que nuestras marcas sean potentes. ¿no? A través del social commerce se puede también construir marca. ¿no? Hablaremos un poco de eso. Finalmente, repasaremos algunos elementos que no son específicos de, de, del, del social commerce que tienen que ver con las, las, las, la psicología del, del comprador, pero en este caso sí aplicado a este tema a nuestro el social commerce. Y terminaremos con algunas tendencias de futuro ¿no? que, que quiero contaros. Bueno, eh, por un lado tenemos el e-commerce y tenemos el social media, que son dos conceptos con los que creo que estaréis suficientemente... Sufici eh, familiarizados, aunque solo sea desde el punto de vista de usuario. ¿no? El e-commerce es toda la actividad de compra y venta de productos y servicios que se producen en los canales digitales o a través de los canales digitales. ¿no? Y cualquier tienda online en la que podemos comprar es parte del e-commerce. E ¿no? eh, y Seguramente conocéis... Eh, perfectamente la, la importancia que tiene en este momento como es importantísimo para muchos sectores negocios categorías de producto es muy probable que muchos de vosotros tengáis experiencia aquí no por el otro lado tenemos los social media que son esos lugares online de interacción social por un lado en el que los usuarios nos ponemos en contacto con otros y compartimos las cosas que tienen que ver con nuestra vida incluyendo por qué no eh, pues nuestras marcas favoritas, nuestros productos favoritos, las compras que hemos hecho o nuestras inquietudes respecto a ciertos productos y servicios. Y de aquí parte el social commerce, ¿no? porque eh, a través del social commerce lo que queremos es incorporar, integrar las actividad más inherente, más propia, ¿no? las, las cosas que hacen que el, los social media sean muy atractivos y nos ayuden, a tener una vida mejor, ¿eh? queremos incorporar esas herramientas propias de los social media a la actividad de e-commerce, de, e de manera que la experiencia de compra en los canales digitales mejore eh, para el usuario, a través de la interacción con otros usuarios y la participación del propio usuario en, en, en esos entornos de venta, y que, naturalmente, si la experiencia de compra de los, de los consumidores mejora, que también mejoren nuestros resultados de venta en esos mismos canales digitales, en nuestras tiendas online, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, qué, por tanto, ¿qué, qué, qué cabe dentro de, de, de este concepto del social commerce? Eh, pues, en, en, en, a través del, del social commerce, dentro del social commerce podemos hacer promoción de productos y servicios en cualquier canal digital, ¿no? En cualquier canal digital, utilizando, como veremos dentro de un segundo, herramientas propias del, del, de los social media. ¿no? Eh, nos permite, también, contextualizar en un entorno mucho más social nuestros canales de venta. Y vamos a ver también algunas opciones que tenemos en ese sentido. ¿no? El pegar los lugares donde se puede comprar nuestro producto o se puede, eh, nosotros distribuimos nuestro producto, pegarlo a los, a los social media. ¿no? Eh, Claro, los social media, a través de, los, de las redes sociales, de los medios sociales, eh, muchos de nosotros hacemos verdaderas canales, eh, verdaderas campañas de comunicación, ¿no? Eh, utilizamos esos soportes para, para poner anuncios, ¿no? Eh, para poner vídeos, se pues, hacen en una plataforma como YouTube. El incorporar una mentalidad de venta de e-commerce, por tanto, a esas actividades, nos puede per per eh, permitir rentabilizar las acciones de publicidad que hacemos en los medios sociales. Algo que no siempre es fácil, porque si pongo un anuncio de mi producto, de los beneficios de mi producto, pero no, no lo llevo a un lugar no se puede vender, pues, a veces, tenemos dificultad para cuantificar cuál es la rentabilidad que le podemos sacar a esa acción, ¿no? eh, También se pueden monetizar las, las, las contribuciones de los usuarios. No quiero adelantarme mucho a lo que vamos a ver luego, pero para que entendáis qué quiere decir esto, eh, los, los usuarios, como, como sabéis por experiencia propia, estamos encantados de hacer nuestras contribuciones a través de comentarios, ratings, ¿no? valoraciones, eh, y nosotros los usuarios los hacemos generalmente de una, de una manera gratuita. ¿no? Pero las empresas cuyos productos comentamos pueden monetizar esas, esas contribuciones sacando partido de los, de los comentarios positivos. ¿no? Por último. Eh, al, al poner en marcha actividades de social commerce, aumentamos las oportunidades de compra de nuestros productos por parte de los usuarios. ¿no? Eh, algunos de vosotros tal vez estéis pensando ya, sí, lo que pasa es que los, los, eh, las redes sociales, ¿no? los social media, eh, pues son esos lugares donde lo, los usuarios somos alérgicos a la publicidad. Bueno, Esto es una percepción que tenemos muchas personas en nuestra experiencia como usuarios, pero no es una afirmación que esté sostenida par, por la realidad. ¿no? Los usuarios no somos alérgicos a la publicidad, somos alérgicos a la publicidad mal hecha, y la publicidad mal hecha es aquella eh, comunicación comercial que carece de relevancia para nosotros en un determinado momento, en un determinado entorno. ¿no? Eh, por eso, y, y viceversa, estamos encantados de que alguien nos ofrezca un servicio eh, que de verdad nos interesa en una circunstancia, en un entorno que para nosotros es relevante. Es decir, en un momento, en una situación en la que estamos abiertos a esa comunicación comercial. Pongo un ejemplo muy tonto ¿no? que, que se me ocurrió una vez en una clase. ¿no? Eh, imaginad que entráis en, en el supermercado, la gran superficie favorita donde hacéis la compra, ¿no? y que al entrar hay un señor que se acerca a vosotros y muy amablemente eh, ¿no? os dice... Eh, señor Alonso, eh, tengo el gusto de decirle, de agradecerle que vuelva usted a nuestro establecimiento y tengo que tengo también la alegría de comunicarle que su vino favorito eh, pues, te, tiene un descuento del 40%. Eso sería una acción de publicidad que yo calificaría de bar, ¿no? francamente, agresiva. ¿eh? ¿Por, qué, sin, por, ¿Por qué, sin embargo, yo estaría encantado de que esa persona se acercase a mí con esa oferta? Pues porque es absolutamente te voy a hacer la compra a un lugar que me inspira mucha confianza, y alguien me ofrece un producto que me encanta a un precio absolutamente eh, demoledor. ¿no? Lejos de considerarlo una intromisión, eh, estaría encantado y probablemente lo consideraría un estupendo servicio. ¿eh? Las actividades de comunicación en cualquier medio digital, pero muy particularmente en los social media, es decir, el social commerce, pueden ser percibidas como un factor de servicio. A Siempre que estén bien hechas, y para que estén bien hechas, y me adelanto al final de nuestra presentación, para que estén bien hechas, tenemos que considerar a los usuarios como relevantes. Por lo tanto, los anunciantes, quienes queremos poner en marcha esas actividades, tenemos siempre que ponernos en el lugar del usuario y considerar la relevancia de lo que estamos contando. Porque... Eh, las, los social media, las redes sociales, nos interesan justo por eso, porque son los espacios de mayor relevancia para nosotros en el mundo digital, porque los hemos escogido nosotros, estamos rodeados de personas a las que hemos escogido, a las que hemos dado el visto bueno, gestionamos nosotros cuáles son los contenidos a los, a los que accedemos, ge eh, decidimos más o menos activamente si queremos contribuir de una manera u otra. ¿no? Por lo tanto, son esos grandes espacios que nos encantan porque nos divierten, nos ponen en contacto con, con personas, pero donde además estamos seguros de que de que lo que sucede es relevante para nosotros. Eh, ¿Por qué nos interesa ¿no? el, el poner en marcha actividades de social commerce? Hay que pensar desde dos puntos de vista. ¿no? Si nosotros estamos haciendo ventas y marketing, como profesionales de las ventas y el marketing, nos interesa pensar cuáles son los argumentos desde la perspectiva nuestra de negocio y las perspectivas del usuario. Y, por supuesto, lo que queremos es cerrar el círculo, que la perspectiva del negocio, del anunciante, del vendedor y del usuario comprador o potencial consumidor, pues, se cierre, ¿no? Lo que el círculo haga ¿qué? que se produzca el matching que enganchemos, ¿no? Eh, desde la perspectiva del negocio, las acciones de social commerce son acciones de venta, eh, que nos permiten pues, pues medir. Estoy seguro que todos vosotros o tenéis experiencia en la mediación de resultados de, ¿no? de analítica en canales digitales y si no habéis leído, tenéis inquietud sobre este tema. ¿no? Bueno, pues el social commerce nos permite medir nuestra actividad. Eh, eh, nos permite calcular el ROI, nos abre nuevos canales de, de venta online, ¿no? nos permite, esto empieza a ser tácticamente muy interesante, segmentar las ofertas, segmentar las ofertas significa dirigir una oferta específica a un nicho incluso muy pequeño, tan pequeño como un solo individuo, porque eh, yo voy a poder cruzar los datos de navegación de un usuario en una determinada página web no con el, el perfil que tiene como potencial consumidor con la actividad, con su perfil como usuario de una determinada red social, de manera que voy a poder a Julio Alonso una publicidad muy concreta, por ejemplo, eh, no quiero ponerlo muy personal para no cansaros, pero eh, pues la publicidad de un nuevo pedal para la guitarra eléctrica, ¿no? Porque yo he estado visitando pedales de guitarra eléctrica eh, pues esta mañana, vamos por, por caso, ¿no? Y no solamente voy a poder eh, ofrecerle ese pedal, sino que voy a poder decirle, por tanto, que existe ese pedal y que tiene unas características y que puede interesarle mucho, sino que le puedo lanzar una oferta específica de precio durante un determinado tiempo, ¿no? eh, Puede ser que esa comunicación me sea lanzada porque he visitado ese portal de instrumentos musicales, o bien eh, porque yo siga en las redes sociales a eh, marcas, empresas, fabricantes o tiendas de productos semejantes. ¿eh? Entonces, puedo cruzar la actividad de un usuario en una página web, por ejemplo, en un portal o, por ejemplo, en una tienda. También puedo incorporar, para hacer ese, ese filtrado y esa segmentación de publicidad, puedo eh, utilizar pues, la, los, los datos que yo tengo de, de, de, de, de contenidos interesantes para el usuario en las redes sociales. ¿no? Eh, la segmentación de ofertas me permite mejorar mucho la precisión del, del marketing y quienes eh, nos dedicamos a vender, sabemos perfectamente que los recursos que hay que emplear para vender son, eh, pues, son, bueno, en primer lugar, son, son limitados, ¿no? pero vender es muy difícil y tenemos que ser lo más eficaces posible. ¿no? La precisión del marketing aumenta mucho con, con iniciativas como estas. ¿no? Eh, la precisión en marketing permite también optimizar las ventas de mi no, actividad de e-commerce, de e es decir, vender más rápido, vender a un precio más adecuado. La incorporación de, del social commerce, eh, esto yo lo he visto en la práctica de algunos clientes, no permite incorporar modelos de negocio innovadores. Nos vamos a referir a esto dentro de un, de un rato, ¿no? Pero la búsqueda, por ejemplo, de nichos muy específicos de usuarios que están en una red social que les ha unido por, por ejemplo, por afinidad respecto a un tema, a un área temática, puede hacer que yo haga cosas con ellos, ¿no? como, por ejemplo, las iniciativas de compra en grupo, eh, que inicialmente en España han tenido bastante poco éxito, pero porque desde mi punto de vista se han planteado mal. ¿no? Eh, iniciativas como Groupon, luego vamos a hablar de eso, pero para que entendáis lo que quiero deciros. Eh, Groupon lo que hace es decir, eh, si os interesa un determinado producto, un par de zapatos, unos auriculares, una guitarra o participar en un programa, en un máster de marketing digital, si os juntáis mucho, muchos, os hago un descuento. ¿no? Lo que pasa es que las plataformas como Groupon son muy universales, son muy grandes. no La experiencia... Y, por tanto, los usuarios... Es difícil que lleguen a agruparse, excepto que los productos que se ofrezcan sean de interés muy masivo. ¿no? Este tipo de actividad de, de venta en grupo funciona muy bien en mercados en Estados Unidos funciona muy bien porque los, los, eh, las marcas, los anunciantes, los expertos de marketing los dirigen a nichos mucho más pequeños, ¿no? a pequeños grupos que son tipos muy aficionados a hacer eh, fotografías con una cámara Nikon y a ellos les ofrecen a un precio especial no sé qué producto, no sé qué accesorio. ¿no? Bueno, pues la, in la innovación en modelos de negocio es, es, está ahí, está cerca cuando uno empieza a incorporar los social media o actividad de e-commerce, ¿no? Y, por último, se me ocurre, como, como elemento muy importante que justifica la puesta en marcha de actividades de social commerce, el que, en las redes sociales, estamos siempre en un entorno de gran credibilidad, ¿no? Eh, y, por lo tanto, cualquier comunicación que nosotros recibamos, de nuevo, si está bien... Eh, bien eh, está bien, bien construida, bien contextualizada y tiene, y, y tiene relevancia, es percibida como, como creíble. ¿no? Por tanto, la credibilidad de los mensajes de comunicación es un elemento que se potencia también mucho. Para el usuario, desde la perspectiva del usuario, el social commerce le permite, primero, tener un customer journey muy completo. ¿no? Eh, eh, estoy utilizando aposta algunos términos, todos ellos en inglés, porque el marketing digital está en inglés, no porque seamos así los expertos, y nos guste hablar inglés, sino porque la gran parte de la innovación que está ocurriendo en marketing digital procede de allí. ¿no? Por eso estoy utilizando aposta ciertos términos que voy a explicar, pero los dejo aquí para que si alguno no estáis familiarizados con ellos, pues podáis buscar qué significan y ahondéis un poco en, en, en el propio término, ¿no? por entender de verdad qué significan las cosas. Bueno, pues el, el Customer Journey es el camino que... Eh, por el que discurre un usuario desde que reconoce que necesita algo hasta que lo compra. ¿no? Incluso más allá, desde que, que lo compra, lo utiliza en su casa, le gusta y dice en las redes sociales, por ejemplo, cuánto le ha gustado, o le disgusta y comunica, por ejemplo, en un chat o en la propia página web donde lo ha comprado, que el producto no le ha dejado satisfecho. ¿no? Bueno, pues el social commerce eh, permite diseñar un customer journey, un camino muy completo, en, en los entornos de redes sociales podemos que nuestros usuarios eh, sientan la necesidad de, de, de, de un producto como el que les ofrecemos, se interesen por el nuestro, descubren las características, las funcionalidades de lo que nosotros le ofrecemos, sea capaz de comparar con, con productos tal vez de la competencia, eh, eh, busquen información, evalúen, eh, lean recomendaciones y finalmente tomen la decisión e incluso que en un cierto momento les facilitemos un link para que desde esa red social donde se está cerrando este círculo, este, este Customer Journey, les podamos enviar a una página web donde puedan comprar, tal vez, con condiciones especiales, ¿no? Por haber accedido desde ese lugar, ¿no? Este Customer Journey es percibido siempre por el usuario como seguro, por, primero porque la, la información comercial que se puede tener en una red social se percibe como, como confiable, ¿no? ¿Por qué? porque, incluso, si quien ha puesto la semilla ¿no? de, de la comunicación comercial es la marca, es el experto, eh, y se reconoce explícitamente como, como, como una comunicación con un, con un interés comercial, si esto se es ha hecho en un entorno social, ese comentario de una marca puede recibir el refuerzo positivo de otros usuarios que validen que, efectivamente, el producto es interesante. ¿no? Por lo tanto, hay, hay, es, es confiable, ¿no? Eh, y el usuario tiene la sensación de que la, la compra se ha personalizado, ¿eh? en el sentido de que se atiende a sus a, a, a, sus, a su perfil como comprador. ¿no? Yo, el, el último coche que compré, necesitaba un coche con unas características muy específicas y lo encontré en un en foro, no en un foro de coches, sino en un foro alternativo de, de, de tecnología, donde alguien comentó que tenía se había comprado un coche estupendo, al que había incorporado pues, unos elementos tecnológicos. ¿no? Eh, cuando este señor describió quién era y cómo era el coche, yo descubrí que esa persona que estaba allí ¿no? describiendo quién era, tenía un perfil exactamente igual que el mío. Me interesó mucho el, el producto, eh, y, y busqué información y finalmente me lo compré, porque aquel señor que era como yo... Eh, había incorporado estos factores personales. ¿no? En este sentido, la, la compra puede personalizarse. Y, por último, se percibe la compra como mucho más racional, ¿no? porque eh, queda, queda argumentada y los usuarios nos sentimos seguros al tomar una decisión con argumentos en los que con, confiamos, que son cercanos a nuestros verdaderos criterios eh, y que tienen argumentos de peso. ¿no? Es un Customer y muy práctico, está ahí, es fácil de usar y, además, es muy divertido. Eh, el, el, la, Ir de compras es una cosa que nos gusta. Eh, puede que muchos estéis escuchándome y digáis, a mí no me gusta nada de, de compras. Bueno, depende. ¿eh? Eh, puede que nos guste ir a comprar ropa o puede que nos guste ir a comprar, a hacer la compra de la semana. ¿no? Pero seguro que las categorías de productos de las que vosotros sois entusiastas usuarios, sí, os gusta mucho comprarlas. ¿no? Por tanto, hay un factor de diversión que se logra, se consigue, cuando en los canales digitales de e-commerce, incorporamos eh, pues este elemento social, ¿no? eh, Por lo tanto, si juntamos las dos cosas, el, el social commerce, la incorporación de elementos de social media a las actividades de e-commerce nos permiten potenciar el conocimiento de la marca, de nuestra marca y de nuestros productos en todas sus dimensiones, las dimensiones de eh, funcionalidad, ¿no? de, de elementos más, más prácticos, pero también los elementos más emocionales. ¿no? Puede acelerar las decisiones de compra y puede permitir la activación de la, de la recomendación de unos usuarios eh, respecto a otros. ¿no? Bueno, vamos a fijarnos en, en seis posibles dimensiones. ¿no? Seis seis áreas en las que se puede trabajar el social commerce, ¿no? Vamos a ir desgranándolas un poco una por una después de explicarlas un poco rápidamente, ¿no? Y aquí lo tenéis, ¿no? Mucha palabra en inglés que, como os digo, eh, está buscada ¿eh? para que si alguien quiere profundizar en alguno de los aspectos, pues busque busque las cosas eh, por su nombre. Su nombre siempre, como os digo, en inglés. ¿no? Está primero el social shopping, en segundo lugar los ratings, los, los reviews, ¿no? Los comentarios. Recomendaciones y Referrals, Foros y Comunidades, esto que se llama SMO, Social Media Optimization, las cosas que podemos hacer en nuestra propia página web para incorporar social commerce. Y, por último, las apps sociales, no todo lo que tiene que ver con, con, con movilidad aplicada al social commerce. ¿no? Vayamos uno por uno. no Dentro del social shopping, vamos a hablar, dentro de un momento, de las herramientas que permitan que los consumidores o potenciales consumidores compartan el acto raro, ¿eh? Y como decíamos hace un segundo, comprar socialmente es divertido, comprar con otros es divertido. Pero comprar eh, por mi cuenta y compartir con los demás lo que he comprado, enseñarles cómo me queda, o lo contento que estoy, o lo fantástico que es, o el magnífico precio al que he comprado, esto es no solamente divertido, sino que nos hace sentirnos orgullosos ¿eh? e inteligentes. Nos permite convertirnos en esto que se llama ¿no? el, esta tendencia del Smart Consumer, que es tan propia del, del, del marketing digital. Esto lo voy a escribir porque no está en la presentación, no está directamente relacionado con, con, con el social commerce, ¿no? pero hay, hay todos los estudios, por un lado, y la práctica de los expertos en marketing digital que tenemos, eh, nos hace ver que los usuarios, cuanto más se digitalizan, más inteligentes se sienten, más inteligentes son. son. Es decir, que más inteligentes son sus decisiones de compra. ¿no? Y por lo tanto, se, se educan y siempre buscan y privilegian a aquellas plataformas de compra, aquellos anunciantes, aquellas empresas que les permiten sentirse más inteligentes ¿no? en sus decisiones. Bueno, el social shopping incorpora las herramientas para compartir el, el, el acto de comprar. ¿no? En segundo lugar, eh, ratings y reviews. Después de comprar, nosotros compartimos cómo ha sido nuestra experiencia. Cómo ha sido el proceso de la compra, por un lado, pero también cómo es el producto que hemos comprado. ¿no? Cómo, cómo se ajusta a lo, que, a lo que nosotros buscábamos. En tercer lugar, las recomendaciones. ¿no? Con las herramientas de recomendación y referral nos permite, por un lado, eh, nos permite en, en, en los dos casos, tanto la recomendación como el referral, la eh, Facilitar, movilizar la capacidad de influencia de nuestros usuarios. ¿no? Eh, y están muy de moda todos los influencers, pero estas herramientas de recomendación y referral lo que nos permite es convertir en, en influencer a cualquier persona, a cualquier persona que puede mandar a un amigo eh, o puede compartir con personas a quien no conoce su recomendación, ¿no? a través de distintos elementos que lo vamos a ver en un segundo, o. Puede generar un referral, es decir, puede mandarle a un amigo un descuento para hacer una compra posterior que nosotros, como anunciantes, le podemos haber dado. ¿no? Por lo tanto, aquí en la dimensión 3 tenemos la posibilidad de convertir en influencers eh, pues a todos nuestros usuarios, clientes o consumidores ¿no? o compradores. Bueno, luego tenemos los, los foros y las comunidades, ¿no? que son. Herramientas que llevan ahí toda la vida, desde que nació Internet, desde 1998 al menos, que yo, o 97, que yo utilizo muy masivamente Internet. Ahí estaban, ¿eh? los foros, las comunidades. Eh, esos entornos en los que eh, bueno, pues nos juntamos con, con personas de las que nos sentemos afi sentimos afines por el tema del que se habla o se discute en ese foro, en las comunidades. Bueno, pues estos son lugares son herramientas estupendas para facilitar el descubrimiento de productos ¿no? en este entorno de credibilidad del que hablábamos hace un momento. Después tenemos la social media optimization, la publicidad explícita, explícita las cosas que son mensaje comercial absolutamente explícito en esos entornos sociales. ¿no? Y aquí incorporamos también las cosas que yo puedo hacer en mi página web. ¿no? Y, por último, las apps, las apps sociales, la explotación del entorno móvil, en este, en este área del, del, del social commerce, ¿no? Eh, bueno, vayamos escalando un poco cada cosa, ¿no? Y os pongo aquí... No, no pretendo ofreceros recetas, ¿eh? Porque en marketing no hay recetas. A todos mis clientes me dicen, ¿pero qué hago? Dime exactamente qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y luego me dice también, y asegúrame que, asegúrame que va a tener éxitos, ¿no? Bueno, pues es, es un poco complicado, es muy complicado, ¿eh? porque vosotros, que seguro que sois expertos todos en, en venta, en, en comunicación, sabéis este, este adallo que se dice tantas veces, ¿no? Que los pasados no te aseguran ningún éxito futuro, ¿no? Pero es verdad que lo que os voy a proponer aquí son eh, pues modelos, ejemplos, sugerencias que pueden hacer que son tendencia y que bien empleadas pueden hacer, eh, pueden, pueden, pueden significar ejemplos de éxito importantes e interesantes para vosotros. ¿no? Dentro de este ámbito del social shopping, es aquello, es decir, aquello que yo hago para, para, para compartir la experiencia de compra. Están en primer lugar, sencillo, los, los, las, las tiendas que están integradas en los social media. ¿no? Eh, algunos de ellos, sobre todo Facebook, eh, ofrece alternativas eh, que están integradas en la página web y que, que, y que se ofrecen a los, a los anunciantes, a las empresas, para vender sus productos. Es una tienda en un entorno online, en una, en una comunidad online. ¿no? Esto es muy evidente. Eh, y es fácil de usar, es sencillo de poner en marcha. Más allá, podemos utilizar, por ejemplo, eh, canales alternativos. ¿no? Pues, por ejemplo, los comparadores, ¿no? Eh, estos lugares en los que mu muchos usuarios entran para saber cuál es el precio al que se ofrece un determinado producto en, en distintos lugares. Estos comparadores funcionan como agregadores espontáneos, es decir, que están diseñados eh, de tal manera que buscarán un determinado producto que yo venda eh, en, y lo buscarán en, en, distintas, en distintas tiendas ¿no? para, para ofrecer a los usuarios el precio en estos distintos lugares. Y luego facilitan un link para llegar a un link para llegar a, a una u otra tienda. ¿no? Eh, sin embargo, eh, nosotros también en muchos casos podemos dirigirnos a estos comparadores y proponerles desarrollar actividades de este estilo. Si lo que tenemos es una tienda, entonces. Tal vez eh, lo que podemos hacer también es utilizar este tipo de, de, como de, de, de, de, de herramienta e incorporar herramientas de comparación a nuestra propia página web, a nuestra propia tienda online. Investigad un poco por los comparadores, ¿no? porque a los comparadores les pasa otra cosa y es que muchas veces los usuarios encontramos un comparador no porque estemos buscando eh, comparar precios, sino que estamos buscando un producto. Eh, y en, llegamos al comparador porque buscamos el producto en Google y Google nos sugiere la página del comparador a Google le apasionan los comparadores, ¿eh? le apasiona cualquier página web que esté a favor del usuario ¿eh? y un comparador está a favor del usuario según el criterio de, de la herramienta de búsqueda de Google porque nos va a permitir encontrar un producto que buscamos a un precio mejor y por tanto estaremos muy contentos ¿no? así que eh, considerad que los comparadores son un lugar al que muchos usuarios van a acabar llegando. ¿no? Bueno, la compra al grupo de la que hablábamos antes, ¿no? Eh, puedo ofrecer, si segmento mi comunicación, si me acerco a una determinada eh, comunidad, puedo ofrecer a un segmento para el que mi producto es relevante, eh, la compra de un producto asociado a ciertos beneficios. ¿no? Eh, yo, como habéis... Visto por el ejemplo que ponía antes, eh, pues eh, toco la. Soy músico, vamos, de hecho, soy músico de formación, ¿no? Eh, y entre mis, las distintas facetas, pues hago algunas cosas, ¿no? Pues eh, estoy en el mundo de los sintetizadores, etcétera, ¿no? Bueno, participo en una comunidad europea en el que hay. Eh, eh, pues hablamos de cosas que se pueden hacer con sintetizadores, ¿no? Y hace unos meses, antes de verano, justo antes de verano, un fabricante nuevo. Eh, pero muy dinámico, muy interesante, muy innovador, que hace eh, productos para, para sintetizadores, nos ofreció a los miembros de la comunidad, a un precio especial, un producto que estaba en fase beta. ¿Mm? Nos ofreció usarlo, eh, pero también nos ofreció que, si nos poníamos de acuerdo, eh, la primera, si nos, un número suficiente de gente, que en este caso eran 250 personas, estaban dispuestos a, a, a fabricar para nosotros una primera hornada, eh, ampliando, por cierto, esto es muy interesante, ampliando el servicio técnico, el soporte técnico, porque era íbamos a ser los primeros usuarios, los primeros compradores de ese producto, de esa primera versión del producto, a un precio especial. Como os decía, si esto lo hubieran ofrecido un cupón en, en Grupo, probablemente esta comunicación eh, si, hubiese, si hubiese diluido, porque en Groupon hay... Un, hay, hay decenas de miles de usuarios con, con, con gustos muy diversos. ¿eh? Pero si esta comunicación de una compra en, grupa, en grupo con un beneficio en precio se hace dentro de un grupo, eh, dentro de un segmento para el que este producto es relevante, probablemente el éxito se hubiera conseguido. ¿no? Eh, este ejemplo que os acabo de poner se parece un poco al ejemplo del crowdfunding. ¿eh? O sea, la venta de productos a través de eh, plataformas de crowdfunding, como conocéis. ¿no? Algunos eh, eh, algunos fabricantes de producto eh, no solamente ofrecen el producto en, en fase beta, ¿eh? sino que ofrecen los productos terminados. Es decir, tengo este stock, eh, durante un tiempo limitado podéis eh, comprarlo a este precio. ¿no? Lo que me interesa es que transmitiros que las, las, las plataformas de crowdfunding son parte de este de este gran amplio espectro de los social media porque son lugares donde la gente eh, tiene como una, una intención de participación ¿eh? muy, muy importante. ¿vale? Investigad también en este sentido del crowdfunding. ¿eh? Si vosotros producís cosas, sois fabricantes, ¿por qué no poner en marcha la, ¿no? el, el desarrollo de vuestro próximo de vuestro próximo producto en una, en una plataforma de este estilo. ¿Eh? Puede ser una cosa muy innovadora y muy curiosa. Os puede, o sea, no, no vais a perder nunca dinero con una iniciativa de este estilo y os puede permitir eh, conocer nuevas maneras de vender, sobre todo en esa fase, fase tan compleja del desarrollo de un producto que es la primera venta. ¿Eh? Eh, bueno Las tiendas de venta e intercambio de productos entre particulares, es decir, Wallapop o Vivo, también enganchar aquí eh, eh, son son plataformas con un atractivo muy grande para muchos usuarios, donde los usuarios se acercan con una firme intención de compra, es decir, convencidos de que si encuentran el producto que, que están buscando a un determinado precio lo van a comprar, y es verdad que hasta ahora, hasta muy recientemente, han estado un poco centradas o limitadas al intercambio entre usuarios, pero eh, ya hay eh, actividades profesionales que están vendiendo eh, a través de estas plataformas y a, la, a, los, a, los, eh, a los dueños de la plataforma eh, le interesa cada vez más incorporar eh, a, vendedor, a, a vendedores ¿no? de, de, de productos que sean profesionales. ¿no? Si uno participa en una cosa así, lo que pasa es que no puede pensar que aquello es el corte inglés. Tiene que pensar una, que es un entorno social y, por tanto, tendrá que aprovechar todas las herramientas sociales que ofrece Wallapop y convertirse, en cada una de las ventas, en algo así como un usuario particular respecto al otro señor al que le estamos pidiendo. ¿Eh? Se necesita, por tanto, que uno sea profesional, una relación de uno a uno, ¿eh? muy cercana, porque eso es lo que los usuarios de una plataforma de este estilo espera cuando se acerca a, por ejemplo, Wallapop. ¿no? Eh, bueno, hay iniciativas más tendenciales, el co-browsing. El co-browsing es una... Es un, esencialmente, es una tecnología que permite que yo esté comprando en una red social, en una página de e-commerce <coughs> y que, simultáneamente... Imaginad que estoy buscando un regalo para mi esposa, ¿no? para, para su cumpleaños. ¿no? Entonces, entro en una página web, eh, pongamos por caso Amazon, eh, ya hay iniciativas de, de co-browsing en, en Amazon en Estados Unidos, aunque todavía no en España, entonces, yo, eh, si, si tengo como usuario con el que me comunico en redes sociales a mi hija, le puedo mandar un link para que juntos estemos decidiendo, eh, estemos investigando los productos para, para regalar a, a su madre, a mi esposa. ¿no? Bueno, eh, por tanto, hay una, una compra simultánea, sincronizada de varios, de varios clientes. ¿no? Bueno, todo lo que os he contado es venta muy explícita. Cualquiera de estas, de estas iniciativas que, que os he contado de cara al usuario son, evidentemente, eh, oportunidades para comprar. Estamos comprando, no estamos haciendo algo, estamos comprando, estamos allí en una tienda. ¿eh? Por eso esto lo llamamos social shopping, nos vamos de compras con esta eh, dimensión del compartir esa experiencia de comprar. poco distinto es este tema de los ratings, de los reviews, ¿no? que van más por... Eh, Compartir la capacidad de, de expertise, ¿no? el manifestar el, el, el expertise por un lado y también la experiencia que hemos hecho en, la, en nuestra compra. ¿no? Los ratings son valoraciones eh, valoraciones que siempre son percibidas como muy objetivas, esto es una cosa muy interesante, y que pasan por valorar eh, cuantitativamente. Es decir, le doy 5 estrellas, 4 estrellas, 2 estrellas, una estrella, o le pongo un 10, un 9, un 8, un 7. ¿eh? Estos son los ratings una valoración que es objetiva. Los reviews son comentarios, son valoraciones comentadas y que, por tanto, en general se perciben como algo más subjetivas. Lo que pasa es que eh, todos los usuarios estamos más que acostumbrados en nuestra vida, no solamente en nuestra vida digital, sino en general estamos acostumbrados a recibir comentarios subjetivos que luego valoramos. ¿no? Y si no, cuando no existía internet, yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido esa vida sin Internet, no seguramente como nuestros familiares más cercanos, más jóvenes, ¿no? para quienes la vida siempre ha sido Internet. ¿no? Pero nosotros hemos vivido aquella época en la que te ibas a comprar un coche, mi primer coche, eh, no tenía un foro en el que preguntar a nada, a ningún a nadie. no pues Pregunté a la persona más experta que había a mi alrededor, que era seguramente pues, un tío mío y un cuñado. ¿no? Eh, y ellos utilizaron su, su capacidad también de influencia, dándome un comentario subjetivo, eh, que, que yo crucé también con la información que me daba el, el experto del concesionario. ¿no? Bueno, pues los ratings y reviews juntos son muy interesantes porque unen una parte objetiva con una parte subjetiva. En muchos casos nosotros podemos eh, incluso favorecer lo, lo que más favorece que haya un, un Review y que haya un Rating es la satisfacción del cliente. Que tengamos un buen producto, eh, que el producto es, se, lo hayamos, se lo hayamos dirigido a la persona adecuada, porque hayamos segmentado bien, bien nuestra comunicación, <coughs> que esté bien explicado, que tenga un buen manual, que tengamos documentos de soporte y que el usuario cuando lo utiliza le encante. Esto es lo que favorece los reviews ¿eh? y los ratings. Porque hay una dimensión del uso de Internet que, que, nos, que nos mueve a, com a compartir con los demás nuestras experiencias. Eh, en, en mi experiencia profesional, contrariamente a lo que se dice por ahí, eh, se comunica con más facilidad una experiencia positiva que negativa. Esta es mi, la mía, ¿eh? mi experiencia de muchos años trabajando con muchos anunciantes. Es verdad que yo he tenido la suerte de trabajar con gente que vende productos buenos. ¿no? Pero si vosotros vais a una página web de cualquier cosa, y de nuevo yo estoy pensando en la, en la página web de, de, de instrumentos musicales a la que acudo cuando quiero comprar algún producto, hay muchos más com eh, comentarios positivos que negativos. ¿no? También tenéis que pensar que nos interesan que estos, estos comentarios puedan ser eh, más informales y por tanto y que, y que a lo mejor tengan un, un contenido más ligero, más light, ¿no? Pero nos interesan mucho también los objetivos, los, los comentarios que tengan aspectos muy específicos, ¿no? Es decir, yo me compro una guitarra, perdonad que utilice este ejemplo, ¿eh? pero yo creo que podéis entender lo que quiero deciros, ¿no? Eh, leo un comentario sobre una guitarra y hay un señor que va a hablar. No solamente va a decir ¡ay, qué bonita es! Me gusta muchísimo y suena preciosa, sino eh, bueno, desde el punto de vista del sonido, dos puntos. Esta guitarra suena así, tiene estas ventajas, tiene tal cosa, tiene tal otra. Desde el punto de la vista de la construcción, dos puntos. Me gusta mucho el no sé cuántos. Es decir, ahí hay un elemento eh, como de precisión técnica en los comentarios. ¿no? Claro, esto puede ocurrir más fácilmente si no estamos en una categoría de producto donde los usuarios tienden a ser más expertos, como los que os puedo poner, ¿no? Y será más difícil si vendemos, qué sé yo, yogur o champú, ¿no? Que son dos categorías de producto, en las que seguramente, eh, pues hay menos cosas técnicas que decir. En cualquier caso, la primera obsesión no debería ser, eh, quiero que hablen bien de mí, sino voy a hacer un buen producto, porque si hago un buen producto y lo sirvo bien, hablarán bien de mí. Bueno, estos reviews pueden venir de usuarios o de expertos. ¿no? Podemos tener gente que es gente de consumidores normales o podemos tener a un, a un verdadero experto. ¿no? Y, en algunos casos, podemos nosotros mismos patrocinar que un experto nos ceda un espacio eh, y nos ceda su, su voz y nos dé su credibilidad para hablar de nosotros. ¿no? Ratings y Reviews, absolutamente herramientas decisivas. ¿no? Eh... Las recomendaciones y los referrals tienen que ver con lo anterior, ¿no? Lo anterior es, comparto mi experiencia, aquí es, consigo movilizar la capacidad de influencia de las personas, Entonces, ¿qué tipo de herramientas podemos ofrecer ahí? Las listas de deseos compartidas, ¿no? El lugar donde uno guarda lo que se quiere comprar y lo comparte con los demás. Podemos hacer programas de recompensa por recomendación, ¿no? O sea, te doy tal cosa por hacer no sé qué tal otro. una experiencia que conté ayer en, en otra clase, en otro, en otro contexto. Hicimos con un cliente hace un año y medio, es un cliente que vende productos digitales eh, que tienen como característica que una vez que están fabricados, es una, una pequeña aplicación de software, una vez que está, que está fabricado, eh, pues, pues distribuirlo no cuesta nada. Claro, si yo tengo que regalar jamones, pues eh, regalar un jamón significa eh, dejar de ingresar, ¿eh? significa un coste directo. Sin embargo, si algo es digital, no. Así que le propusimos, este, le habíamos propuesto un objetivo de crecer su presencia en las redes sociales a través de los actuales seguidores. Así que dijimos a sus seguidores en Twitter, te damos un giga de información, ¿no? A cambio de un... ¿eh? Un giga por un Twitter. Un giga por un Twitter. Es una cosa muy, muy, muy simple. Tú hace, retuiteas quién somos con tu tweet en Twitter y nosotros te damos un giga, ¿no? Recompensa por recomendación. Y luego están las cosas que podemos hacer y que tienen que ver con recomendaciones basadas en, compra, en, en compras de usuarios con un, per, con un perfil semejante al tuyo. ¿eh? De esta manera estamos haciendo recomendaciones de valor y estamos consiguiendo referrals, es decir, nuevos usuarios que han sido redireccionados por nuestros usuarios actuales. De nuevo, hay un factor, como decíamos antes, muy importante de calidad de, de la prestación del servicio. Si nosotros somos buenos, todo esto que estamos explicando es mucho más porque los usuarios estarán más abiertos. ¿no? ¿Qué podemos hacer en el ámbito de los foros y comunidades? Crear foros de soportes entre usuarios. Dejar espacio en nuestras propias páginas donde los usuarios puedan, incluso sin moderación, eh, generar ayudas. ¿eh? Eh, y, y esto es impresionante porque yo tra tra trabajo, he trabajado con un, con un fabricante de, de productos fotográficos eh, durante unos bonitos años ¿no? y estos decían es pues que hay foros donde la gente habla y sabe más que nosotros, sabe más que nosotros como fabricantes, ¿eh? yo como jefe de producto, me decía una vez uno de ellos Roberto, decía o sea, yo como jefe de producto sé todo sobre esta máquina de fotos pero cuando llego a uno de estos foros de soporte, me doy cuenta que la gente sabe muchísimo más. Es increíble. Y sobre todo, más que un solo, más que un solo usuario, quienes saben más son toda la comunidad. Junto, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a foros y comunidades, queremos aprovechar esta capacidad de la, de la sabiduría que tiene toda la comunidad. ¿no? Esto puede llevarnos a hacer foros de, de, de preguntas frecuentes, de fac. ¿no? Eh, ¿Por qué no...? desarrollar nuestros propios blogs nuestros o, o patrocinar un blog que hace un, un tercero, un experto, tal vez, ¿no? o un grupo de expertos. ¿no? Y, por último, el trabajo que se puede hacer en comunidades de usuarios. Este, este tipo del que os hablaba, Roberto, eh, él está ahora haciendo su tesis doctoral sobre una comunidad de usuarios que se llama Canonistas, ¿vale? que es una comunidad que nació a finales de los años 90, aunque os parezca mentira, eh, cuando el Madrid todavía no ganaba Champions, eh, si os acordáis, y en aquella época, que parece de la prehistoria, nació canonistas y en paralelo nació Nikonistas. Dos comunidades de gente a la que, de amateurs, aficionados, a los que les ganaba la fotografía, siempre que lo hicieran con máquinas canon o máquinas ¿no? Y él está haciendo su tesis doctoral sobre esto. ¿Qué cuenta siempre él? Que cuando ellos se han acercado a canonistas o niconistas, eh, lo han hecho no para aprovecharse comercialmente solo, sino lo han hecho respetando pues, la, la, la idiosincrasia de estos grupos, eh, respetando el expertise de quienes están allí y de una manera humilde ¿no? para aprender. Aunque, por supuesto, se han cuidado mucho de ofrecer sus productos y de ofrecer información sobre los lanzamientos. hecho, de esta manera, este trabajo ha sido percibido por los miembros de esas comunidades como Decíamos antes un servicio, porque acá les cuenta cuáles son las novedades antes que a ningún otro tipo de usuario, ¿no? Bueno, también podemos hacer cosas que tienen que ver con comunicación comercial explícita. ¿eh? Content marketing, esto es decisivo, tenéis que hacer vídeos, ¿eh? tenéis que hacer vídeos. Vídeos cortos, pequeñas píldoras que colgáis en YouTube, en un canal puesto propio, ¿eh? Eh, que sea explícitamente comercial. Lo que pasa es que tenéis que hacerlo porque, aunque sea específicamente comercial, no es un anuncio. Un anuncio que yo veo en televisión eh, no puedo hacer nada más que verlo o zapping. ¿eh? Pero en un anuncio de este estilo eh, yo puedo darle a like, puedo reenviárselo a amigos, puedo guardarlo para ver después. Eh, y lo veré después, se lo, lo guardaré o se lo mandaré a amigos, si es interesante, eh, educativo, me explica cómo se utiliza el producto, me explica de verdad cuáles son los beneficios, ¿no? Puedo hacer publicidad explícita, los, los anuncios explícitos, los banners explícitos en redes sociales, si, si están bien segmentados, funcionan, creedme. Puede generar tráfico a vuestras páginas web. ¿no? Puedo hacer eventos, podría hacer un webinar como este, ¿eh? en el que hablo, a un, convoco a un grupo de expertos posibles, ¿no? que pueden estar interesados en un producto como el mío, y patrocino ese webinar. Puedo hacer juegos, a la gente le encanta, Hacer concursos. Puedo retransmitir eh, cualquier tipo de pequeño evento. ¿no? Y, por último, también puedo generar eh, link building. ¿eh? Puedo, eh, puedo trabajar con, con webs de personas que me pueden generar tráfico, por ejemplo, expertos, por ejemplo, blogs, por ejemplo, foros, eh, para que, que generen, eh, incorporen links que puedan llevar a mi, a mi página web o a mi, o a mi lugar de tienda, a mi tienda online. ¿eh? Son herramientas que funcionan, ¿no? Eh, y, por último, es imprescindible estar en el espacio móvil. No solamente... Eh, porque mi web eh, es, es responsive y se ve en un, en un móvil, sino aprovechando todas las funcionalidades de lo móvil, ¿no? La geolocalización, bueno, en fin, todas estas cosas. Y, por tanto, es muy interesante que empecéis a hacer cosas, si no los hay, habéis hecho ya, eh, utilizando apps, eh, porque las apps están específicamente, específicamente pensadas al, para el móvil. Si hubiésemos tenido esta videoconferencia hace 10 años, eh, no hubiera dicho esto, pero es que hoy el, el, la mayor parte del tráfico que se puede generar relacionado con venta en entornos sociales procede de la experiencia de usuario en un móvil. ¿no? Bueno, avancemos. Avancemos un poco. ¿Por dónde empezar? Bueno, hay que escuchar, hay que investigar, después hay que experimentar. Hay que ponerse manos a la obra, como buenos artesanos, y una vez que hemos desarrollado prototipos, desarrollar. Hay que monitorizar la actividad de nuestros competidores, ver qué, qué hacen ellos, qué acciones, qué tipo de comunicaciones, qué herramientas están empleando, qué modelos de negocio utilizan, qué cosas están repitiendo y, por tanto, pueden haberles funcionado. ¿no? Y luego hay que analizar la respuesta de los usuarios, porque ¿para qué vamos a inventar eh, cosas que vemos que funcionan con otros? Naturalmente, luego, tendremos que experimentar y adaptarlas a nosotros mismos, a nuestro producto, a nuestra capacidad. ¿no? Para ello hay que definir objetivos. Los objetivos son muchos, sobre todo son de negocio, de venta, pero no solo, ¿eh? seguramente también queremos trabajar objetivos de comunicación, de percepción de marca, de reconocimiento de marca, de reputación, ¿eh? de, de, de de, de valoración de, nuestro, de, de, de lo que hacemos, porque lo, las redes sociales son un lugar de reputación, ¿eh? un lugar donde la gente no solamente dice esto es bueno, sino que está bien hecho y esta gente es honrada. Tenemos que diseñar acciones piloto, pequeñitas, muy pequeñitas, que cuesten muy poco, no, no empezar la casa por, la te, por el tejado. De, de diseñar un plan de, de una pequeña acción, limitada en el tiempo, con unos recursos limitados, si yo tengo 150 productos en un portfolio que quiero vender, a lo mejor no, me, no hago, no hago el, el piloto con los 150, sino solamente con una de las líneas de productos donde tengo 5 productos ¿eh? y que quiero dirigir a un segmento muy específico, un pequeño nicho. ¿no? Lo pongo en marcha, sigo resultados, aprendo de la experiencia, introduzco la iteración, es decir, hago pequeños cambios, cambios pequeñitos, chiquitines, porque si hago cambios muy grandes... Eh, o muchos cambios, no sabré cuáles son los que han afectado más directamente eh, al, al éxito posterior, ¿no? a la mejora de resultados, por ejemplo. Eh, emplear soluciones que ya existan. Eh, no contratéis a una agencia, o una agencia como la mía, para que os haga desde el principio algo eh, específicamente para vosotros. Utilizad herramientas casi gratuitas. Id a, a las... A las eh, a, a, Acercaos a, qué sé yo, a Wordpress. ¿eh? Poner en marcha una herramienta de, de Wordpress eh, con un widget que sea casi gratis o que os cueste 20 dólares. ¿eh? Y medir mucho. ¿eh? Medir es muy esencial. No es que haya que poner en marcha solo cosas que se pueden medir, pero en esta primera fase seguramente es así. Si no se puede medir, mejor no lo hagáis, ya lo haréis después. ¿no? Y cuando hayáis sacado conclusiones, implantado a gran escala. ¿Ah? cambiad también tal vez las herramientas, Inver, invertid más dinero si queréis, seguid asegurando que, que lo mantenéis ¿no? eh, cuando hagáis algo muy grande, procurad que sea muy grande para vosotros pero no para el usuario con mucha frecuencia pasa que hace, uno hace un piloto que es muy sencillo de comprender y de usar para el usuario, pero cuando lanza al final una campaña real lo complica mucho no lo hagáis, ¿eh? si ha sido exitoso de un modo sencillo Mantener la sencillez. Los usuarios quieren cosas sencillas. ¿no? Hablando de social media, que tiene que ver con interacción, mantener siempre la capacidad de interactuar, de los usuarios con vosotros y de los usuarios entre ellos. ¿no? Y diseñad call to actions cosas que sean muy atractivas. ¿no? Tiempo limitado, un precio muy interesante, no sé qué beneficio posterior. ¿vale? Los beneficios son muy importantes para mover a la acción a los usuarios. Y, por último, optimizad constantemente. Nunca os canséis de escuchar, experimentar y aplicar. ¿no? Empezad con esto. Eh, aseguraos de que medís el retorno en la inversión, que medís el resultado de lo que hacéis en vuestra reputación, es decir, en la percepción que los usuarios tienen de lo que hacéis. Y aseguraos también que medís de manera que alcancéis el porcentaje más grande posible de vuestra audiencia. Claro, para esto tenéis que saber cuál es vuestra audiencia. ¿eh? Pero eh, tenéis que saber a cuánta gente habéis llegado y qué porcentaje de toda la gente posible significa esa, esa, esas personas, ¿no? junto con la medición del retorno sobre las ventas ¿no? y de la reputación. Yo os he dejado aquí algunos indicadores posibles. ¿no? ¿Cómo se calcula el ROI? ¿eh? Pues los beneficios menos la inversión, considerando que los beneficios son los ingresos por venta y tal vez la disminución de costes. Pero os dejo algunos indicadores interesantes ¿no? eh, que debéis poner en marcha. Eh, mirad el NRS, ¿no? el, el índice de reputación en la red. ¿no? Es decir, el, el porcentaje de menciones positivas menos el porcentaje del resto de menciones. Es decir, las negativas o las indiferentes. ¿no? Y si estáis, por ejemplo, en un entorno en el que compartís donde hay menciones que compartís con vuestros competidores y dad a ver cuál es el total del mercado y qué parte tenéis vosotros. ¿no? Todos los indicadores de medición en social commerce y en, y en marketing digital en general debéis analizarlos en histórico. ¿eh? Es decir, construid, con cualquier herramienta, un Excel, ¿vale? Un histórico. Eh, ¿Qué ha pasado en, la, en, en las campañas el ver el, los datos el histórico y analizar el histórico, los resultados hacia mejor o hacia peor, a partir de las, de, las, de las actividades que hemos puesto en marcha, puede indicar mucho por qué hay cosas que salen bien y por qué hay cosas que salen mal. ¿no? Y después, el alcance. Eh, cuántos cuesta alcanzar mil usuarios? Son tres posibles indicadores que a mí me gusta siempre a mis clientes recomendarles y os recomiendo a vosotros. no ¿Cuánto me cuesta alcanzar mil usuarios? Si yo he tenido mil usuarios, mil ventas, mil descargas, mil recomendaciones, mil lo que sea, ¿cuánto me ha costado, no? eh, ¿Cuánto costó por interacción, eh, por engagement? Por ejemplo, si tengo vídeos, si, si creo vídeos y si cuelgo vídeos y me ha costado mil euros ¿eh? y he tenido eh, 100.000 eh, vistas, he tenido un CPE, cada, cada interacción, cada acción de, que, en la que he enganchado a un usuario me ha costado un céntimo. ¿eh? El GRP, el porcentaje total de la audiencia a la que podría llegar, por el número de veces que he impactado con ellos. ¿no? Bueno, elementos que a mí me hacen saber cuál ha sido el verdadero impacto de mi comunicación en estos entornos sociales. ¿eh? Cuánto me ha costado eh, y, y hasta dónde he sido capaz de llegar. ¿no? Hay, por tanto, datos que tienen que ver con rentabilidad de las acciones que tengo que medir y también con éxito en el sentido de expansión de mi, de mi mensaje. ¿no? Bueno, espero que hasta con lo que hemos aquí, hasta aquí hablado. Quede claro que tenemos que buscar, porque estamos en un entorno de comercio, de venta, tenemos que buscar la venta. Esto está claro, pero los, la, lo, las actividades de, de social commerce pueden ayudarnos también mucho en branding. ¿no? Porque son herramientas muy útiles, muy divertidas, para ¿no? podemos confiar en ellas para descubrir productos, marcas, tomar decisiones, eh, para generar afinidad dentro de los, de los grupos sociales con nuestras marcas, ¿no? No perdáis esto de vista. ¿Por qué? Eh, pues porque las dos facetas, es decir, mover a la compra y construir eh, relevancia de marca tiene que ver con, con la, la psicología de la compra en general y del social commerce, ¿no? Aquí os dejo seis elementos en los que podéis un poco... Investigar, ¿no? Esto está muy basado. Hay un libro muy interesante que se llama Inteligencia Social, de David Coleman, que os, os recomiendo, estaba ahí citado, ¿eh? y es, es interesante, podéis leerlo. Es un, está, está en español, es un libro muy interesante, una lectura muy curiosa y que os puede ayudar mucho en vuestra actividad de marketing de ¿No? venta. Pero eh, la inteligencia social significa que juntos somos más inteligentes que autónomamente. ¿eh? Y nosotros, cuando compramos, queremos hacer. queremos. Estas decisiones de un modo inteligente. Entonces, cuando estamos tomando decisiones de compra en un entorno social, entendemos, aprendemos, conocemos cosas y aprovechamos el conocimiento de otros medios. Claro, esta, a la vez la, las decisiones son influidas por los miembros, de tal manera que las tomamos con un proceso que Goleman llama el, el thin slicing, ¿no? O sea que somos muy selectivos. La mayoría de la información la, la ignoramos. Escogemos los comentarios que tienen más afinidad con nosotros y, y escaneamos. Los comentarios que son extraordinariamente negativos no nos interesan. Los que son medianamente negativos nos interesan bastante poco. Los que son críticos pero son razonados, esos son los que leemos. Y valoramos los muy positivos solo si son muy mayoría. Este es un poco el, el comportamiento. Eh, que en mi experiencia yo he comprendido cuando uno se acerca a, a este elemento de inteligencia social. Pero, eh, nos gusta deci decidir acompañados por la inteligencia del grupo al que pertenecemos. ¿no? Bueno, eh, lo que pasa es que esta inteligencia social se concreta con estos elementos que tenemos aquí, ¿no? Popularidad. Podemos utilizar herramientas como las que tenéis aquí, ratings, reviews, recomendaciones, cosas de las que ya hemos hablado antes o podemos enseñar eh, el, no, pues, lo, lo, los más vendidos, ¿no? los best sellers. ¿Por qué? Porque si estamos en un grupo en el que algo es popular y yo pertenezco a ese grupo por afinidad y me siento parte del grupo, seguramente lo que es bueno para los demás es bueno para mí. Bueno, preguntaos cómo podéis utilizar esta lógica de la popularidad utilizando las herramientas que, que os proponemos o que os propongo. En segundo lugar, buscad quiénes son los expertos. Los expertos no tienen por qué ser, señores. Profesionales, son expertos reconocidos en ese ámbito de esa comunidad. ¿no? La palabra de experto, nos fiamos de ella porque es más seguro y más práctico fiarse del experto que fiarse de nosotros. ¿no? Bueno, pues también se pueden hacer cosas. Las tenéis ahí, foros, comunidad ratings, review, recomendaciones, referrals. ¿Cómo podéis utilizar este elemento de la psicología de la autoridad para trabajar en entornos sociales la venta persuasiva de vuestros productos? ¿no? Escasez. Cuanto más valioso sal, cuanto más, más difícil de conseguir es algo, pues más valioso es. ¿Eh? Incorporad ofertas por tiempo limitado, ediciones limitadas, acceso limitado... Estas dos últimas cosas son muy interesantes. ¿no? Vosotros sois un grupo especial, eh, tú eres un personaje especial dentro de este grupo, os queremos cuidar especialmente, por lo tanto, ¿eh? os ofrecemos esto que es especi especial, etc. ¿no? Y más exclusivo. Eh, nos fiamos de alguien que es como nosotros. ¿no? Nos fiamos de alguien que es como nosotros. Buscad el referral. Eh, dirigíos en primera persona, pero pedid que, que os ayuden en el, en, en, el, en el encontrar otros usuarios. ¿eh? Favoreced el que un usuario le hable a otro que es, que es, que es como él. ¿eh? Eh, cuando nosotros compramos, en nuestras decisiones nos reafirmamos, nos reafirmamos a, a nosotros mismos, pero al mismo tiempo no queremos correr riesgos, por eso con mucha frecuencia, en caso de dudas, nos fiamos de las decisiones pasadas nuestras y también de otros miembros de la comunidad. Por eso, podemos ofrecer cosas como las que os propongo ahí. ¿no? Usted en el pasado compró estas cosas, por lo tanto, ahora le sugiero estas otras que son compatibles. ¿no? Se reduce el riesgo la percepción de riesgo si, si permitís hacer pruebas, sampling, regaláis cosas, no permitís que la gente utilice pueda probar antes de tomar la decisión final. ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo potenciáis? Este tipo de herramientas en, en, en, en los entornos sociales. ¿no? Y, por último, la reciprocidad. ¿no? Eh, Internet es un lugar de gratuidad y de reciprocidad. Es decir, uno da algo y recibe algo a cambio. ¿eh? Porque este es un tipo de comportamiento que construye vínculos con el grupo. Por eso, cuando Amazon nos manda un, un mail después de haber comprado un producto y nos pide a mí me pasa mucho porque compro mucho tal vez en Amazon pero y, y, y también porque respondo mucho a este tipo de email. Compré un producto hace cuatro meses, ¿no? Compré una funda para la moto, ¿eh? para el agua. En Madrid que llueve, que, que, que se las pela. Bueno, parece ser que también está lloviendo mucho por allí, por, por Sevilla, ¿no? Pero compré esta funda, tres o cuatro meses después, eh, Amazon me manda un mensaje. ¿Puedes responder a esta pregunta del usuario? Y hay un usuario que dice, oye, la cremallera con la que se cierra... ¿Aguanta el calor o se va a, de Sevilla o se va a fundir? ¿no? Y yo respondo. ¿Por qué respondo? Porque forma parte del contrato social de, de, ¿no? de pertenencia a cualquier grupo, contrato no explícito, por supuesto, que yo contribuyo a los demás. Y, por tanto, respondo. Bien, ¿Qué herramientas podéis poner en marcha para construir este tipo de, de participación a este nivel? ¿no? Bueno, las tendencias... Yo he recogido aquí unas pocas, ¿eh? Eh, pero importan si se mantiene, como decía, este principio básico esencial de la relevancia. Lo que hagamos tiene que ser relevante, es decir, tiene que, tener, eh, tiene que ser percibido por parte del usuario como que tiene que ver con él mismo, con su perfil de usuario y con el entorno en el que se encuentra, con la comunidad en la que está. ¿no? Se construye la relevancia ajustándonos al perfil del usuario y al contexto en el que el usuario está porque respecto a que lo que quiero deciros, si yo voy por la calle y alguien se eh, acerca a mí para ofrecerme la botella de vino, ¿no? de la oferta hasta de vino de la que hablaba antes, probablemente me parezca... O, o por ejemplo, me lo dice cuando voy a entrar a en una reunión de trabajo, seguramente le voy a decir, yo, no, me, no me moleste usted, ¿no? Pero si yo soy comprador porque entro en el corte inglés, en el supermercado, en Carrefour, y alguien se acerca y me dice, entonces sí se ha contextualizado porque se ha hecho relevante, ¿no? Bueno, aquí hay cinco cosas que os dejo encima de la mesa ¿no? para que investiguéis un poco más. ¿no? El social CRM. Puede ser que muchos de vosotros utilicéis aplicaciones de gestión comercial, CRMs. ¿no? Bueno, pues todos los CRMs del mercado empiezan a integrar ya elementos de social media, información que pueden capturar de redes sociales, que pueden permitir que las fichas de vuestros compradores, usuarios, clientes, puedan enriquecerse en su perfil y, por tanto, se ayuda a tomar mejores decisiones de venta. ¿no? En el content marketing eh, queda tantísimo por hacer. ¿no? El UGC, UGC quiere decir User Generated Content, es decir, el uso de contenido generado por los propios usuarios. Los españoles somos más reacios a compartir contenido que los americanos, hecho por nosotros, ¿no? porque, porque sabemos, no sabemos hacerlo más que nada. ¿no? Pero es una tendencia que crece, que crece también en España. ¿Cómo podéis hacer para favorecer que la gente haga contenido sobre vuestros productos y lo suba? Una demo, un unboxing, cosas de este estilo. ¿no? Eh, las plataformas de intercambio y agregación de consumidores. ¿eh? Los lugares en los que los consumidores se juntan para comprar a mejor precio, para tomar mejores decisiones, para conseguir condiciones especiales, para conseguir que alguien les fabrique un producto específico para intercambiarse productos entre sí, participad en eso, ¿eh? poned en marcha si alguno eh, formáis parte, qué sé yo, de una cooperativa, eh, tenéis un, un producto muy de nicho, trabajad en este sentido, es una cosa muy interesante, ¿eh? y además hay aplicaciones, hay, hay aplicaciones web que, que casi son de código abierto y casi que, prácticamente gratuitas. ¿eh? Poned en marcha iniciativas de este estilo. Segmentación, es una tendencia de futuro segmentar cada vez más. Es decir, hacer que vuestra comunicación sea específica para un nicho, incluso para un nicho de uno. Es decir, para personalizar mucho la, la comunicación. ¿no? Y por último, el uso de los social media para mejorar la experiencia de usuario. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo hace no mucho, hace unas semanas estaba en un aeropuerto de Estados Unidos. Eh, Tenía que ir a un aeropuerto de Estados Unidos y no sabía con cuánto tiempo tenía que estar en el mostrador de Iberia, porque la información era confusa. Eh, estaba ya en el en el, en el taxi preparándome eh, y no sabía si iba a llegar tarde y tenía que darme más prisa. Comuniqué con el soporte de Iberia a través de Twitter. ¿eh? Fue una, una maravilla. No, no, fijaos que yo soy súper digital y no lo había utilizado hasta ese momento. fue no, es maravilloso. ¿eh? Como una herramienta, de red social espectacular, está ahí, está ahí y podemos utilizarla para, para dar soporte a nuestros a nuestros usuarios. ¿no? Herramientas que son muy inmediatas, que son muy cercanas, en las que se puede personalizar mucho el mensaje de soporte. ¿eh? Bueno, son cinco tendencias de futuro que se unen a todo lo anterior que hemos hablado con sugerencias para que os atreváis a poner en marcha, pues. Pues este, este, esta mezcla tan, tan fantástica ¿no? de, de, de los social media, y de lo social, de esto que nos interesa tanto a todos como usuarios, junto con eh, las actividades de e-commerce. Bueno, hasta aquí mi presentación. ¿eh? Eh, eh, así que, como decía Carmen, si os parece, abrimos ahora un turno de preguntas, suponiendo que las haya. Adelante, pues. Muchas gracias, Julio. Nos has dado un montón de herramientas útiles para, para todo. Sí, sí, sí. Mientras, eh, mientras los escuchantes eh, piensan qué preguntas hacerte, te quiero hacer una pregunta yo. Julio... Uh -huh. eh, Sí. Me llega me llega, eh, me llega, llega ahora mm, información de que hay muchas empresas que están empezando a utilizar eh, eh, o que utilizan LinkedIn eh, sí. como herramienta de venta. Sí. Y sí. también eh, me estoy dando cuenta que, que Instagram, ya no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial, también se está usando mucho. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿O qué nos puedes contar de eso? Sí, claro. Sí, es muy interesante. Eh, vamos a ver, el uso de cualquier red social o cualquier entorno social es válido. Lo que pasa es que, como todo, tenemos que saber, primero, eh, cuál es la potencia de nuestro de nuestro producto. Eh, por favor, estas cosas que estás diciendo estoy sonrojándome, voy a, quitar la, voy a quitar el vídeo porque me sonroja de verdad estas cosas que decís. Bueno, voy a volver a ponerlo, os lo agradezco mucho. Eh, hay canales más afines y menos afines a nuestro producto. Esta es la primera cuestión. Por ejemplo, Instagram es un tiro si lo que vendemos es visual. Y perdonad que vuelva al ejemplo de antes, pero la guitarra, que es el objeto más bonito del mundo, bueno, a lo mejor junto con las motos, ¿no? Eh, los fabricantes de guitarras hacen un trabajo extraordinario en, en Instagram. ¿eh? ¿Por qué? Porque una guitarra es bella. Es bonita, visualmente es muy potente. ¿eh? Por lo tanto, Instagram es perfecto para esto. Eh, ¿Veis por dónde voy? O sea que eh, Twitter es muy interesante en ese aspecto visual, pero sobre todo es mucho más interesante cuando yo lo que quiero decir es algo que tiene que ver con... con yo quiero transmitir, por ejemplo, elementos de actualidad aso asociados a mi oferta. Es estupendo para ofrecer Ofertas por tiempo limitado, como decíamos antes, ¿no? que yo puedo enriquecer con, con, con un contenido visual. Sin embargo, esto último en Instagram funciona mucho peor. Por lo tanto, en Instagram puedo trabajar eh, conocimiento de producto, conocimiento de marca, ¿no? de, de, de, de, de, de, de reconocimiento de marca, de valores de marca, pero si lo que espero es generar mucho tráfico y vender mucho a través de una campaña que he hecho en, en Instagram, es más complejo, ¿eh? porque se comunica peor. ¿eh? ¿Entendéis por dónde voy? Porque, porque, porque Instagram es muy visual y, sin embargo, Twitter es muy de mensaje corto, muy contundente. Y es así sí, como sí. lo utilizamos en las redes sociales. O sea... Vamos a ver, cuando uno utiliza el, el elemento social de Twitter, eh, Twitter es el lugar del zasca, ¿eh? para que entendamos lo que quiero decir. Es decir, aquello muy rápido, muy ingenioso, ¿no? con un texto cortito, ahora un poco menos corto, ¿no? pero un texto corto que llega muy, ¿no? de un modo muy incisivo. Si eso es lo que yo quiero comunicar, Twitter. Si tengo un, un elemento visual, me voy a, a Instagram. Entonces, cuando hagáis vuestro... Yo siempre le digo a mis clientes, haz un mapa de lo que podrías hacer. ¿no? A veces me dicen, pues hazlo tú, que para eso te pago. no y Yo se los contesto, eh, no, lo tienes que hacer tú, porque la manera de entender lo que puedes llegar a hacer es que tú también te pongas Y luego nos ponemos los dos, claro, ¿eh? porque es verdad que me pagan por esas cosas. Pero lo que quiero transmitiros es, haced un mapa, un mapa de todas las, de todas las posibilidades que tenéis. Mirad cuál es el presupuesto que tenéis, en cuáles os podéis ¿no? gastar dinero. Y luego, escoged aquellas para cada uno de los objetivos que tengáis, ¿no? LinkedIn, LinkedIn se está erosionando desde mi punto de vista un poco, porque cuando eh, LinkedIn empezó a crecer hace unos años, eh, eh, sí, que se, sí, sí que era un lugar donde uno eh, construía eh, como vínculos profesionales reales. Hoy, muchos seguidores que tenemos en LinkedIn ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? y ocasionalmente nos encontramos pues no eh, pues alguien que es tu contacto te envía un email comercial bueno eh, donde te ofrece sus servicios ¿no? yo creo que esto hay que seguir haciéndolo pero tenéis que ser muy respetuosos ¿eh? Eh, y hacer comunicaciones que sean personales porque si tú tienes un contacto contacto en LinkedIn es un contacto personal ¿eh? entonces si tenéis un email tipo que enviar no, no hagáis un corte y pega tal cual. Haced alguna eh, referencia al, al perfil personal porque, si no, va a sonar muy vacío. Pero, pero LinkedIn es el lugar perfecto para, para hacer una actividad comercial eh, de ámbito profesional. O sea, no ofrezcáis un producto para uso personal, sino un producto por, eh, profesional. ¿no? Alguien estaba preguntando en el, ahora en el chat, oye, servicios legales. Servicios legales, es muy interesante hacer un trabajo en, en LinkedIn, ¿eh? por ejemplo. Pero es también un servicio, un, un, un elemento muy importante... Claro, pensad cuáles son las cuáles son las bases que hacen que alguien os contrate o os compre. ¿no? Uno contrata un, a un abogado porque es una persona confiable que sabe del tema ¿no? Pues fiscal, qué sé yo. ¿no? Si tú tienes un foro sobre fiscalidad en el que haces una vez por semana publicas un pequeño texto, si yo estoy eh, interesado en contratar a un experto en fiscal, lo encuentro y lo leo, puede ser que me decante por ti por esa razón. Pero claro, fijaos, si yo mando un email a través de LinkedIn, Julio Alonso, ¿quiere usted, ¿quiere usted, ¿quiere usted cambiar a, de asesor fiscal? Le ofrezco esto, otro, lo de más allá. Ahí hay una acción de, mar de, de, de venta directa de corto plazo. Sin embargo, si me pongo hoy a escribir un blog de fiscalidad, los resultados en ventas no los voy a conseguir en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo. Generalmente atendemos a lo que es urgente, es decir, al corto plazo. Pero creo que en vuestra planificación estratégica de comunicación, en redes, en, en, en marketing digital y en redes sociales en particular, tenéis que pensar también en el medio plazo. ¿no? Entonces, haced un mapa de las posibles redes sociales. ¿eh? Hay miles de artículos, infografías, tenedlo allí colgado, ¿eh? delante de vosotros, y decir... ¿Cuál es mi producto? ¿Por qué la gente me escoge? ¿Cuáles son los elementos más importantes que puedo utilizar para comunicar uno u otro? ¿Y cómo encajan con esas redes sociales que tengo? ¿Eh? Esta es un poco la, un poco la reflexión. ¿no? Pero Valer, sir, en abstracto, sirven todos. Luego hay que concretar, pero en abstracto serviría cualquiera. ¿no? bueno, eh, Claro, Rosa dice cuál es, el, cuál es la tendencia actual de las ventas online y el futuro de las tiendas físicas. Eh, yo qué sé, no lo sé, no lo sé. Si lo supiera, madre mía, dejaría de hacer esto que estoy haciendo ahora y, y estaría explotando mi conocimiento. ¿no? Eh, pero, mirad, todavía hoy, y esto es algo que yo dije, conté en una clase parecida a esta hace 10 años, hace hace 12 años, mi primera clase sobre e-commerce, ¿no? cuando empezaba a trabajar yo en cosas de e-commerce. No hablábamos de social commerce porque el concepto no existía, pero eh, yo había estado trabajando en mi agencia para, para Vodafone, hace 12 años, ¿eh? y descubrimos una cosa muy interesante, y es que había el mismo porcentaje de usuarios que buscaban en Internet información, y compraban en tienda física, para Vodafone, el mismo número que iban a la tienda física, buscaban información y compraban en la tienda online. El mismo. Bueno, los datos hoy son exactamente esos. Es una cosa sorprendente. ¿eh? El último estudio de, de navegantes en la red, que es el, un estudio que hace la Asociación Española de Marcas sobre el comportamiento de los usuarios en Internet, ¿ya? no comportamiento de, de, de, de hábitos de uso y consumo de Internet, Muestra esto mismo en España hoy, 12 años después, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Pues, hombre, porque la tienda física es un lugar donde tú puedes ir a ver productos en los que lo físico es verdaderamente relevante, ¿no? Irás eh, allí, eh, tienes un comprador, lo puedes probar, lo puedes tocar, miras cómo es, y luego te vas a Internet porque esperas encontrar una ventaja de precio. Y viceversa, te vas a Internet, te empapas de toda la información, eh, te empapas de la información que dan otros usuarios como tú, en el, con estas herramientas, como tú en estas herramientas de social commerce y luego te vas a la tienda porque prefieres que te lo venda ese señor de la tienda por si acaso tienes que hacer una reclamación, ¿no? En fin, el, yo creo que la, la, el futuro es una, una verdadera integración de tienda física y tienda online. Incluso os voy a decir más, ¿no? el, el, el, hemos, hemos hecho, estamos en marcha, fíjate, hace tres semanas no podría haber contado este caso, pero ahora sí que puedo uno de los productos que nosotros hacemos en, en mi agencia tiene que ver con implantación de formatos de tienda digital en tiendas físicas, ¿no? Entonces, hemos trabajado para una marca importante de productos, de productos deportivos, ¿eh? Eh, Que tiene como problema que sus tiendas, sus tiendas, sus tiendas de su marca, ¿no? la tienda Adidas, digamos, eh, pues, pues solamente puede tener un porcentaje muy pequeño de todo su surtido, ¿no? Eh, y esto incluye que de un determinado modelo de que tienen, de una determinada prenda de la que tienen 12 o 14 colores, pues solo puede tener dos o tres. ¿eh? Eh, entonces, lo que hemos planteado es que uno pueda llegar allí y a través de, de pantallas táctiles, que de, de, de hecho son, son eh, tablets, uno puede acceder a todo el surtido posible que es, que es posible comprar en, en la tienda online de, de Adidas, y sin embargo, cerrar la compra allí e ir a recoger su compra pues 24 horas después, ¿no? Eh, y además esto con un, con un pequeño o sea, aquí, con un pequeño regalo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro de esas tiendas? A nosotros en Adidas nos dicen, ah, es que ese es el futuro de mi tienda. El futuro de, del comercio es que el que quiera comprar online, compre online. El que quiera comprar en físico, compre en físico. Y el que quiera utilizar las dos cosas juntas, lo haga así. y ¿eh? Que incluso uno pueda comprar en una tienda online y recoger en una tienda física, porque se fía más porque no está seguro de que la logística vaya a funcionar, ¿no? Bueno, este es mi punto de vista como experto hoy. Eh, dentro de un año, dos años, tres años, pues no lo sé. Eh, pero me da que va a ser una cosa bastante parecida. ¿eh? Que va a ser una cosa bastante parecida. Fijaros, el mismo, otro día también, en otra clase, este era de, de principios de marketing, y hablábamos de, de elementos de, de comerciales, ¿no? Les conté una cosa que había leído sobre una entrevista que le hacían a Jeff Bezos, el fundador y dueño de Amazon, ¿no? Y le preguntaban un poco esto parecido. Oye, ¿cuáles son las tendencias? Y dice el tío. Yo no tengo ni idea. O sea, yo no sé, porque le decían, usted va a servir sus pedidos utilizando drones. Yo utilizaré drones si eso sirve para hacer mejor las tres cosas que todos los compradores del mundo, desde el tiempo de los Fenicios, quieren, que es comprar seguro. Eh, escogiendo entre un gran surtido. Nos sentimos más seguros si escogemos en un gran surtido. Segundo, quiero comprar lo más barato posible. Y tercero, una vez que compro, quiero recibir el producto lo antes posible. Y decía, ya empezó. Pues es que esto es lo que los compradores quieren desde que existe el comercio. Entonces, si, si utilizar drones me vale para esto, yo usaré drones. Y si lo que me vale es mandar un tío en una bicicleta, cosa que en Madrid probablemente es lo que va a haber que hacer, ¿eh? Pues, mandaré un tío con una bicicleta. O sea que, es muy interesante, ¿eh? Porque esto lo dice un señor que es el que se supone que más sabe de la automatización y la digitalización de los procesos de venta. Y se, y se retrotrae a los fenicios, imaginaos. ¿no? Bueno. ¿Cómo, eh, pregunta Andrés, ¿cómo, cómo dar a conocer el producto? Claro, pues el dar a conocer el producto tiene varias facetas, ¿no? Tiene una faceta publicitaria. Tú tienes que explicar quién eres, eh, quién es tu marca, cuál es tu producto, cuáles son las, los beneficios del producto, ¿no? Funcionales, emocionales. Y hay, yo creo, dos vertientes. Como le pasa, como le pasa a la actividad comercial offline, ¿no? Convencional. Tú puedes hacer publicidad y eso lo, lo pagas. O puedes eh, y, y en redes sociales puedes hacer eso. ¿eh? Puedes poner en marcha comentarios en comunidades o puedes comprar puedes utilizar estas herramientas que estamos diciendo. ¿no? O también puedes eh, utilizar los propios canales de distribución. O sea, cuando yo os decía, ¿por qué no vais a un comparador? Un comparador es un canal de distribución, es, un, es una tienda. ¿eh? O sea, si tú vendieses eh, yogures, puedes hacer publicidad en televisión, en internet, en redes sociales, en móvil, no sé qué. O podrías ir a Carrefour, el corte inglés, Mercadona, y decirle, oye, pone los yogures en una cabecera de góndola. ¿no? Esta es la cuestión. ¿Cómo captar? Estas, estos son los dos elementos. ¿no? Y tendrás que ver cómo de rápido necesitas crecer. Si necesitas crecer muy rápido, decididamente tienes que hacer actividades de publicidad, porque si no, eh, tus yogures se van, a que, se, van a pasar, se van a pasar de fecha en, en las estanterías ¿no? de, de tu distribuidor. ¿No? Eh, sin embargo, si tienes un poco más de tiempo o tu producto no es de, muy publicitario, pues tendrás que buscar estos estos estos acuerdos con canales de distribución. ¿no? A veces la venta será one to one. ¿no? Un, un bufete de abogados, por poner ejemplo de lo que hablábamos antes, pues seguramente tiene que hacer un trabajo muy muy de uno a uno. ¿no? Excepto que se especialice en exigir a los bancos que te devuelvan la... ¿no? El, el impuesto este famoso que están discutiendo en el Supremo, ¿no? Y entonces puedes hacer una gran campaña de televisión o de radio, como algunos abogados están haciendo. ¿no? Eh, las apps de intercambio de eh, como Wallapop, ¿no? Carol eh, Elena, yo eh, te digo, yo soy un, un gran defensor como usuario de Wallapop, ¿eh? porque no quiero cansaros con cuestiones personales, pero vamos, desde aquí, desde mi mesa que estoy en casa, veo cinco preciosas guitarras que me he comprado, eh, que son como cinco soles, ¿no? Que me he comprado eh, con el dinero que he conseguido vendiendo otras cosas en Wallapop cuando me mudé de casa hace unos meses. no eh, Claro, eh, es verdad que hay, hay, hay siempre hay siempre. ¿eh? pero, por lo que a mí me dicen en Wallapop, eh, es más habitual la formalidad que la informalidad, por un lado. También ellos están incorporando elementos de formalidad, es decir, eh, herramientas que permitan que las, las, las transacciones se cierren a través de la plataforma con un cierto nivel de seguridad tanto en el pago como en la entrega y la logística. ¿no? Eh, entonces, si queréis vender profesionalmente, yo creo que podéis estar seguros. ¿eh? Eh, Wallapop, Vivo, todo este tipo de, de sitios, depende de cuál sea el producto que vendáis, porque hay algunas de estas plataformas que están especializadas en cierto tipo de producto, como ropa ¿no? eh, o tecnología. Pero son entornos en los que, si vosotros montáis una tienda, los compradores se sienten seguros. O sea, hay un volumen de transacciones tan grande que, naturalmente, se van a dar eh, pues problemas de informalidad ¿no? y de seriedad. Pero el entorno general es, es muy creíble. Se compra y se vende mucho. ¿no? Lo que pasa es que tendréis que comprender que ese, el, el comprador esperará de vosotros como vendedor profesional una serie de ventajas que sean similares o semejantes a las que se ofrecen de particulares, que esencialmente es pues, que se pueda vender, se pueda comprar a un precio pues muy competitivo, ¿no? O sea, yo, veo, yo veo que son plataformas muy buenas para lanzamientos iniciales, son muy buenas para, para Outlet. Si, si vendéis productos y tenéis un, un sobrestock, una opción como Bob, yo vamos la utilizaría sin, sin duda. ¿eh? Sin duda, sin duda. Vamos, Yo creo que puede ser muy exitoso. ¿no? Víctor, como explicaba al principio, eh, yo creo que el, el marketing... Yo tengo un amigo que es periodista, y, pero él no es un periodista muy famoso y él dice, yo no estudio periodismo, porque es que no, el periodismo no se estudia, el, el periodismo se hace. ¿eh? O sea, él dice, el periodismo es un oficio, como ser o ser artesano del metal. no Entonces, el marketing es así, el marketing yo creo que es así, ¿no? o sea, que se aprende haciendo, se aprende haciendo. Esto es lo que quiere, quiero decir, que yo, yo me siento así y siempre le recomiendo a todo el mundo. Que, que piense de esta manera, porque lo, lo, yo he trabajado con gente en el mundo de maravillosos profesionales que son verdaderos genios, ¿eh? y todos comparten esto, ¿eh? que, que han aprendido haciendo. ¿no? Bueno, última pregunta de Sara, ¿crees que es positivo para una empresa invertir en influencers? ¿no? Bueno, eh, pues de nuevo depende, quiero decir, eh, la credibilidad que, que, que, se haya, que se haya ganado el influencer. Vamos a ver, cuando uno hace una, una acción con un influencer, en realidad lo que está haciendo es lo que se llama, técnicamente, co-branding. Es decir, que tú te asocias a la marca de quien te va a recomendar de ese influencer. ¿no? Eh, y esto puede ser muy bueno si ese influencer tiene verdadera capacidad de influencia sobre su audiencia. Puede ser malísimo si a ese señor le pillan con que, yo qué sé, pues no ha pagado impuestos, ¿no? Y entonces es un desastre para ti. Eh, este es el primer asunto. Eh, eh, el, el influencer, o sea, yo plantearía, yo tengo clientes que me lo, que me lo han dicho, ¿no? Venga, busquemos un influencer. Y yo siempre le digo, mira, eh, buscad influencers que sean profesionales, ¿eh? Eh, y que mantengan un grado de afinidad con el usuario final, real. ¿no? Profesionales significa que no es uno que ha llegado a ser influencer porque montó un canal eh, haciendo tareas eh, superficiales o vanas, ¿eh? sino que es un tipo que se dedica a lo suyo. Por ejemplo, la marca de guitarras para la que yo trabajo solamente trabaja con, de, con tipos que son verdaderos guitarristas a pesar de que en YouTube hay otros señores que han montado canales de guitarra que no tocan muy bien, ¿no? Eh, y, y nosotros solamente cerramos acuerdos con tipos que son guitarristas buenos de verdad y que cuando se ponen a hablar de guitarras, saben de lo que hablan. ¿eh? Entonces, si es así el mensaje que va a llegar, a pesar de que hay, de que hay mucha influencia, de que, de que hay mucho usuario, eh, de que hay mucho influencer eh, lanzando mensajes y que se ha puesto muy de moda, ¿eh? Pero lo que el usuario va a percibir es, a quien me habla es uno que sabe de lo que habla, tiene rigor y, por tanto, tiene capacidad de influencia basada en, en la credibilidad técnica de su mensaje. ¿eh? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que es interesante buscar a alguien para vuestros productos que no se venda a cualquiera. ¿eh? O sea, que si vende 50 productos... Eh, de 50 categorías distintas, probablemente se utiliza poco. Buscad acuerdos un poco más de exclusividad. Supongo que lo que queráis sea tener un acuerdo estable en el tiempo, porque otra cosa es que a un experto le mandáis un producto vuestro y diga, oye, ¿te importa hacer un vídeo de, de, de demo de mi producto? Es una cosa distinta. Pero un influencer es un tipo al que tú contratas. ¿eh? De hecho, los influencers funcionan así. Tienen un manager y tú le vas a contratar, le vas a contratar durante meses. Bueno, pues si es así. Pedidle exclusividad respuesta a vuestra categoría de producto. ¿Eh? Si, esto, si está hecho de esta manera, se percibe como, como suficientemente riguroso ¿eh? por parte de los usuarios, en mi experiencia. ¿Eh? La, la, que, que la comunicación de este tipo de gente sea explícitamente comercial no le resta credibilidad. ¿Eh? Cuando nosotros vemos un anuncio, ya sabemos que es un anuncio. Si uno va. A una tienda de electrodomésticos y el comercial le habla, de, le, le dice las características de y le recomienda una lavadora, ya sabes que el tipo te está intentando vender eso. Pero, hombre, ¿te crees que si el tío te dice que consume tanto y tiene tanta potencia y tantas revoluciones? Pues que es verdad, ¿no? Porque es técnico. ¿eh? Bueno, pues por ahí va. Las comunicaciones explícitas, nosotros nos las creemos, ¿no? En el caso de, las, de los influencers, además, está el rigor personal del, del señor, ¿no? La influencia personal del tipo el peso de la opinión, la recomendación de ese, de ese señor. ¿no? Tendrá tanto más valor, cuanto más riguroso sea, técnicamente, y en segundo lugar, cuanto, cuanto más centrado esté en nuestra, en nuestra, nuestra oferta, ¿no? en comunicar nuestra oferta. Bueno, eh, Carmen... Eh, yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Eh, os va a parecer mentira esto que os voy a decir, pero, eh, claro, cuando uno da una clase presencial, enseguida a ver si la gente está interesada o no, o tienen sueño y les estás aburriendo, ¿no? Pero esto se nota también mucho en una, en una sesión online, os lo digo seriamente, os agradezco mucho el interés con el que habéis seguido la, la sesión. Eh, Carmen nos va a hacer llegar la, la, el contenido, la presentación. Eh, y, y adelante, sin miedo, poneros en marcha, ¿eh? buscad ayuda, investigad, atreveos a hacer cosas, porque yo creo que ahí tenéis por delante un, un elemento ¿no? de, de uso muy interesante de, de potenciación del, del trabajo del, de, ¿no? de, de la venta online, canales nuevos de, de comunicación y de venta. Yo creo que tenéis, tenéis mucho por delante que hacer con mucho éxito. Éxito que os deseo, por supuesto. Muchas gracias, Julio. Ha sido un placer, altamente didáctico, efectivamente nos has mantenido enganchados. Eh, se nota cuando cuando nadie se mueve, ¿verdad? No, nadie se va sí. a sí. mitad de la sí. conferencia sí. o a los cinco Correcto. minutos. Correcto. Se nota y, y hemos aprendido, yo desde luego. Así que, que muchísimas gracias. Eh, colgaremos la grabación de la webinar. Eh, en el sitio de, de Andalucía es digital y efectivamente les mandaremos la, la charla a todos los asistentes. Muy bien, pues gracias a todos. Julio, nos vemos, gracias. A, Adiós.